Ganamos, no lo puedo creer Los campeones del Bailando 2018 expresaron sus emociones en las redes. La edición 2018 del Bailando por un sueño coronó al dúo más joven de la competencia, Julián Serrano y Sophie Morandi, ellos vencieron a Jimena Barón y Mauro Cayase y se consagraron en la pista del 13. Los ganadores generaron un gran asombro en los televidentes, ya que la pelea entre los finalistas era muy pareja, los famosos recibieron el apoyo de sus fans a lo largo de la competencia y eso se reflejó en el ajustado resultado. A pesar de los números, Julián y Sophie obtuvieron 59,86% de los votos telefónicos. Mientras que la actriz y su pareja solo rescataron 49,14, la noche fue perfecto. Por primera vez, el bailán de 2018 tuvo una noche sin polémicas y los únicos protagonistas fueron, el baile y las emociones. Sin dudas, la pareja más joven era la más emocionada, ya que logró consagrarse en el certamen. Los campeones aprovecharon la oportunidad y agradecieron la oportunidad de trabajar en el 13, pero eso no fue todo, ellos volvieron al ataque y utilizaron las redes sociales para reiterar los agradecimientos. El primero en publicar fue el youtuber, ganamos, no lo puedo creer. Gracias. Gracias, fue el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram. Además, su posteo estaba acompañado por una contundente foto de los flamantes ganadores. Luego, se sumó Sofi, ¿qué estamos viviendo? No lo sé, pero no me alcanzan las palabras para agradecerles. Gracias. Esto fue una escuela para mí. Gracias por cada voto, posta, de corazón. Esto para mí fue una escuela enorme. LXS quiero people. Que sea grande esta familia. Los quiero mucho arroba Julián Serrano 01 arroba Nicolás Merlin, expresó la bailarina. Parece que la felicidad no tenía fin y morando y continuó con una seguidilla de publicaciones, que locura todo chabón posta que con un gracias nos quedamos muy cortos, se me ríe el cu. Si piensan que vamos a ir a dormir. Tráeme esa Fernet y no sé cómo les voy a devolver todo esto. Gracias por votar, por bancarse el estar un poco ausente con los videos, por alegrarse de mis logros, por bancarme en lo que más me apasiona, que es el baile. Los quiero mucho de corazón, people. Fueron algunos tweets de la campeona del Bailando 2018. La edición 2018 del Bailando por un Sueño coronó al dúo más joven de la competencia, Julián Serrano y Sofi Morandi, ellos vencieron a Jimena Barón y Mauro Callaza y se consagraron en la pista del 13. Los ganadores generaron un gran asombro en los televidentes, ya que la pelea entre los finalistas era muy pareja.